humanos se reconozcan, se protejan, este, sino que tienen que poder llegar a ser justiciables y judicializables. Y bueno, eso tocaría eh, dentro del, de la rama en la que están ustedes, no, sobre todo quienes estamos ahorita en esta sala de Zoom, que, este, que están eh, en, el, en el ámbito de lo jurídico, este, bueno, Quiero creer eso, y sobre todo eh, eh, de, en el ámbito del derecho internacional público, de los derechos humanos, ¿no? Eh, desde la fuerza de ley, diría Jacques Derrida, un filósofo este, que falleció hace eh, a, a finales del siglo pasado, esa fuerza de ley del discurso de los derechos humanos, ¿no? Y que lleva aparejada también su performatividad, pero no, no basta. No basta la fuerza de ley, sino que creo que tenemos que intentar incorporar la fuerza performativa de ese discurso de los derechos humanos. ¿no? Y ahorita voy a explicar en qué sentido entiendo la fuerza performativa y como les decía, es algo que hemos estado discutiendo durante muchos años en este seminario interdisciplinario de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Filosofía y me gustaría también pensar que el programa de derechos humanos, el programa universitario de derechos humanos, que está, eh, que está dentro de una universidad autónoma, pública, laica, que tiene una responsabilidad social eh, con estudiar de manera crítica los fenómenos de desigualdad social y de desigualdad de género, aprovechando el marco del 8 de marzo y todo lo que implica de simbolismos, eh, me parece importante también recalcar la laicidad de la universidad, porque muchos de los mandatos de género o de los estereotipos y roles estereotipados que maneja el discurso jurídico tienen que ver también con esa filtración de norma religiosa, de normas morales. Por eso, la importancia de entender la, la laicidad del Estado de la que nos habla el artículo 40 constitucional, ¿no? Somos una república laica y nuestra universidad debe ser una universidad sin coartada, como diría también Jacques Derrida, es decir, sin, sin intereses ni económicos, ni políticos, ni ideológicos, ni de grupo, sino realmente cumplir con esa responsabilidad social de estudiar las problemáticas, las graves problemáticas de manera muy rigurosa y sobre todo de llevarlas al ámbito de lo social, ¿no? De devolverlas a la comunidad todos esos análisis interdisciplinarios que se hacen en la UNAM. Entonces, eh, creo que esta cuestión de universidad sin coartada, este, también es importante ponerla en el centro, aparejada de la obligación constitucional de la UNAM de prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación, ¿no? la discriminación. Por todas las marcas identitarias de las personas, eh, su identidad sexogenérica, raza, clase, edad, este, ideología, etcétera, ¿no? Todas las marcas este, que, nos, que nos cruzan, todas la, las marcas identitarias, como diría Ferrayoli, que también voy a citar a Ferrayoli eh, cuando hable del principio de igualdad y el derecho a la no discriminación pero sobre todo este, eh, el derecho a la diferencia también de, de la que habla Ferrayoli y, y también creo que la enseñanza del derecho, pues ustedes saben mejor que yo que a partir del paradigma de la reforma constitucional, realmente el derecho ha sufrido, ah, bueno, no ha sufrido, al revés, ha ganado, una se ha revolucionado a nuevos paradigmas donde el centro son los derechos humanos y creo que eso lo tenemos que ir permeando, sobre todo en Facultad de Derecho, en todas las instituciones de Educación Superior, sobre todo en la UNAM, ese, ese nuevo paradigma que tenemos que enseñar, ¿no? En, en, en, en enseñanza-aprendizaje y que muchos y muchas de nosotros este, tenemos que volver a estudiar muchas cosas, ¿no? Tenemos que que realmente ponernos a estudiar y a leer, y aquí creo que, como bien lo decía también el maestro Rubén, eh, el paradigma de los derechos humanos y esta otra forma de enseñar el derecho tiene que estar en el centro, y creo que, creo que enseñar el derecho desde la clínica jurídica, como lo hacen también ahí ustedes, es, es muy importante con problemáticas pues de personas reales, ¿no? de problemáticas cotidianas que llevan daño, que llevan sufrimiento muchas veces a las personas que agravian las relaciones sociales también, sobre todo las relaciones desiguales de poder, donde el poder es una fuerza de dominación, en una estructura, eh, volviendo al 8 de marzo, en una estructura binaria, jerárquica, y creo que tenemos que añadirle a esta estructura o a este orden binario de género que es una estructura o un sistema binario jerárquico heterosexuado y asimétrico y por qué asimétrico porque produce efectos efectos de desigualdad de discriminación de segregación y normaliza el maltrato las violencias la discriminación por todas las marcas identitarias y por ello eh, una ética civil para que podamos deliberar todo todo esto con vocabularios críticos y vocabularios para el debate social y político, no nada más la deliberación parlamentaria, sino la deliberación en el aula y la deliberación en todo el ámbito de lo público de una institución de educación superior como la nuestra. ¿no? Y por otro lado, la apertura, que es otro de los puntos que quiero también poner sobre la mesa, es... Es este, eh, que el discurso jurídico, que la ciencia jurídica eh, tiene que abrirse a la interdisciplina, tiene que, que ser horizontal con las otras disciplinas, tiene mucho que aprender también y, y, y tiene que bajarse a veces de una arrogancia este, eh, de, de, del discurso jurídico que hay veces que no le da, o que hay que ir más allá del derecho para poder conseguir una justicia social e histórica para las personas. Y por eso creo que nos sirve mucho las, eh, eh, pues las reflexiones de, de ferrayoli en una, en una colección que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de hecho coordinó este, Rodolfo Vázquez con eh, Juan Antonio Cruz Parcero, y, este, y que la Comisión de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia eh, publicó esta colección hace, no sé, yo creo que unos ocho años, creo que está en línea, y, este, y creo que es importante pues, conocer esto, ¿no? Eh, eh, este texto de Ferrayoli está en uno de esos volúmenes que se llama eh, Género género, eh, derecho y justicia, o derecho, género y justicia, algo así, este, bueno, están, están en, la, en línea todo esto, ¿no? En, entonces, en eso me voy a basar para hablar del principio de igualdad y del derecho a la no discriminación, el derecho a la diferencia, y para poder tratar también el principio de igualdad como lo ve la comisión eh, de la ONU para eliminar todas las formas de discriminación, en específico contra las mujeres, el bien jurídico a proteger son las mujeres y habla de igualdad sustantiva, habla de que no se puede quedar en una igualdad de yure, sino que tiene que ser una igualdad material que baje al bienestar de todos los días, al bienestar cotidiano de las personas, en este caso sobre todo de las mujeres, al bienestar físico, emocional, social y de salud mental, este, y, y sobre todo el poder ver esto de una manera interdependiente, que es uno de los principios de los derechos humanos. ¿no? Entonces, bueno, volviendo al discurso de los derechos humanos, eh, donde tenemos que analizarlo desde esa fuerza ético-política y social, que realmente es el único consenso que tenemos como humanidad también, y que está en una tablita, este, y bueno, ahorita, no en la actualidad incluida, este, eh, ese único consenso que hemos logrado, complejo, y, y que tiene una fuerza política pero que también tiene, en su discurso, lleva aparejadas exclusiones, que es parte de lo que también quiero exponer, esas exclusiones. Y por otro lado, el, una de las ideas sería eh, la manera estratégica en que debemos usarlo para utilizar vocabularios críticos y para poder argumentar, argumentar la discriminación, las desigualdades, tanto sociales como de género, y ese maltrato o esos tratos crueles, muchas veces inhumanos y degradantes este, hacia las personas, incluidos los discursos de odio, incluidos los, los crímenes por, por, de odio, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que verlo de, de esa manera macro, porque los derechos humanos se colocan como los límites y vínculos que tanto el poder público como el poder privado deben respetar y garantizar. Por eso la educación en derechos humanos, este, eh, por eso irnos apropiando de este conocimiento, hacerlo nuestro, digerirlo y, y crear un hábitus para el todos los días. Y aquí agregaría la figura de la repetición que manejan algunas tradiciones filosóficas, no eh, el, el, ir, el, el ir haciendo un hábitus, porque es muy fácil que nos salgamos de ese hábitus, de ese hábitus. De, de no discriminar, eh, de, no, este, de no excluir, eh, eh, nos, nos volvemos a sujetar de, de, esas, de eso, y como diría Butler o como dirían algunas teóricas, esa desujetación debe ser en colectivo, es en colectivo, y, y, y para crear un hábitus, porque nos volvemos a, a sujetar a esta forma de discriminación. ¿sí? No sé si me explico, pero, pero bueno, ahorita más adelante lo, lo voy a retomar. Y estoy hablando de ese paradigma de los derechos humanos como evolución ético-política-estética-social. Estética porque tiene que ver con lo sensible, con los afectos, con una arqueología, podríamos decir, de lo sensible. Y, y, y que tiene que ver en, en, en lo que han estado analizando algunas... Activismo, sobre todo activismos eh, pues de, de, de estos tiempos contemporáneos de mujeres jóvenes, que es eh, eh, entender el cuerpo como territorio, territorio, cuerpo, tierra, que tiene que ver con, con los cuidados también. Y desde ahí creo que podemos pensar la integralidad de los principios de los derechos humanos, es decir, el que son interdependientes, indivisibles, progresivos, históricos, universales, inalienables, y bueno, todos esos principios que, nos, que luego nos sabemos de memoria y que, y que no, no aterrizamos en la vida cotidiana de las personas o en las situaciones cotidianas. Y por otro lado, eh, entender que los derechos humanos no son postulados estáticos, cerrados, fijos, este, sino que están en devenir, es decir, son una compleja red de interacciones, de interacciones en la complejidad del, del existir, de lo humano, del encarnar un cuerpo, un cuerpo sexuado, y a esto le agregaríamos... La, la, la, la, la disidencia o la diversidad sexual también, este, hablando de la, de la diferencia genérico-sexual, que también este, más adelante la, la voy a ver, y tenemos que hacer una lectura crítica de ese discurso de los derechos humanos, tenemos que ir viendo eh, y detectando sus exclusiones para poder argumentarlo con argumentos, y aquí entraría también la retórica, los giros retóricos que empezaron en el ámbito de lo jurídico. Yo creo que debemos retomarlo, y bueno, ya no se diga ahora con los juicios orales, este, tenemos que recuperar ese carácter de lo retórico en, lo, en, en el ámbito de lo jurídico, hay grupos en la Facultad de Derecho que junto con la Facultad de Filosofía han estado trabajando y han hecho congresos ¿no? de la retórica en el ámbito de lo jurídico, pero sí creo que es importante el, el, el utilizar vocabularios críticos para, para nuestros argumentos y nuestros argumentos que deben poderse comunicar y divulgar a todas las personas en todas las disciplinas. Que lo entienda el estudiantado, el cuerpo docente, el ámbito de lo administrativo de nuestra universidad, por ejemplo, y, y sobre todo ahora, pues que estamos tratando de divulgar, eh, no sé, el protocolo para atender los casos de violencia de género en la universidad, donde, donde estaban tan normalizadas conductas como hostigamiento y acoso sexual, y el cómo hacer entender a la comunidad universitaria que ese protocolo está basado en un discurso de derechos humanos, ¿no? que el derecho a vivir sin violencias es un derecho humano, el derecho al eh, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, pero también a la integridad física y psíquica, pero también a, al consentimiento sexual explícito, este, eh, para evitar cuestiones que tienen que ver con abuso, con violencia de connotación sexual, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver no nada más con un enfoque de, de género, sino con una perspectiva de derechos humanos, tenemos que poder argumentarlo, explicarlo, divulgarlo, difundirlo, por eso me, me parece pues, muy atractivo que tengan este seminario mensual. Y por otro lado, los derechos humanos tienen un carácter subversivo como nacieron, y no podemos dejar de lado ese carácter subversivo que viene con la estrategia y sobre todo que viene con una estrategia desde la resistencia, desde las lógicas de la resistencia, porque nacieron para proteger a los grupos, ¿cuáles? Grupos desaventajados, cuerpos vulnerabilizados socioculturalmente, ¿sí? excluidos, oprimidos, disminuidos y diferentes. Entonces, por eso el derecho a la diferencia, a ser diferente a un paradigma de lo humano que ha sido un paradigma masculino, un universal, un universal hegemónico masculino, y estamos hablando no nada más de cuerpos sexuados en femenino, sino que estamos hablando de corporeidades inferiorizadas o feminizadas o de sujetos feminizados también. Por eso el derecho a la diferencia es importante pues argumentarlo desde estas categorías subversivas y, y, y llenarlo de elementos también para poder argumentar si ¿sí? esto y estoy todavía en el ámbito del discurso que es la propuesta de ver el, el discurso de los derechos humanos eh, y, y su perform performatividad no entonces para entrar al tema de la performatividad pues nada más pondría sobre la mesa la reforma constitucional que está cumpliendo 11 años ya este año no que cumplió apenas su primera uh -huh. década y que establece figuras importantísimas, no nada más en lo jurídico, sino que hay que sacarlo del ámbito de lo jurídico, por ejemplo, el principio pro persona y, y que lo podemos utilizar para argumentar el, el derecho a tener un proyecto de vida propio o el derecho al libre desarrollo de la personalidad o que podemos desde ahí argumentar la autonomía sexual y reproductiva, podemos desde ahí argumentar el derecho a vivir sin violencias, en fin, el derecho a la intimidad, eh, por ejemplo, en la violencia digital, no que, que, lo, eh, que el bien jurídico a proteger es la, es la intimidad de las personas, el derecho a tener una vida privada, etcétera, no Entonces creo que esa... Ese bloque de constitucionalidad, la interpretación conforme nos ayuda a argumentar y nos ayuda también a hacer una realidad la teoría de la eficacia horizontal de los derechos humanos que habla de la integralidad de los mismos y volvería otra vez a poder argumentar la interdependencia de todos los derechos de, de forma horizontal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales desde la convencionalidad, ¿no? que lo saben mejor ustedes que yo, desde el control difuso de, de, de, de la constitucionalidad, desde el control de convencionalidad ex oficio, argumentando el principio pro persona, pero no nada más la legislación que más le proteja, sino poner en el centro la dignidad. El respeto, ¿no? El respeto a la autodeterminación, al libre desarrollo de la personalidad, sí. Creo que, creo que hay que sacarlo también eh, de lo jurídico y llevarlo a todas las ciencias sociales, la, las humanidades, a las ciencias duras. Y sobre todo, eh, tomar en cuenta para nuestras argumentaciones y para la performatividad, para, para el efecto performativo del que quiero, el que quiero tratar de pues de, de explicarles de cómo lo entiendo yo, ¿no? Y que es algo, algo, una opinión personal, pero, pero que bueno, la, la estoy compartiendo para que la podamos discutir, el que es tomar argumentos de los criterios jurisprudenciales, ¿no? Que han estado, que han estado caminando mucho, por ejemplo, en derechos reproductivos, en, en varios, en varios aspectos de la vida de las personas, sobre todo en el área de salud, y, y también criterios vinculantes de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, que son criterios jurisprudenciales que pues tenemos que estudiar y que tenemos que hacer nuestros y traerlos a nuestra argumentación por una fuerza o por una potencia de performatividad sí y bueno ahorita voy a qué es eso no que a lo mejor suena como muy raro pero pero tiene que ver con hacer justiciables y judicializables los derechos humanos, por un lado, pero también tiene que ver con una justicia social e histórica más allá del derecho. Por ejemplo, traer al presente las ausencias de las mujeres en todos los ámbitos de lo humano, ¿no? En el ámbito del avance científico, de las artes, de las decisiones políticas, eh, eh, bueno, de todo el caminar, ¿no? Incluidos. Este, eh, los derechos políticos, este, la educación, el acceso a la cultura. Eh, desde ahí eh, eh, estoy pensando esto que, que les voy a, a compartir, más allá del derecho también, pero obviamente haciendo, eh, no nada más reconociendo, promoviendo, protegiendo, respetando los derechos humanos, sino también haciéndolo si posi, po, eh, eh, posible su justiciabilidad y su judiciabilidad también, ¿no? Y bueno, creo que también otro punto en esta performatividad tiene que ver con la reparación del daño, con redimir el agravio. Y aquí no estoy hablando nada más desde lo jurídico, sino en lo que han trabajado mucho los feminismos contemporáneos, incluido los feminismos académicos de mujeres organizadas en la universidad, de mujeres organizadas que han tomado las facultades y que tienen representación tripartita de estudiantes, profesoras y, y mujeres en el ámbito del funcionariado o en el ámbito administrativo y que han trabajado mucho el acompañamiento. El acompañamiento, la atenta escucha, la, la, la escucha activa de las problemáticas de discriminación y violencias, tipos y modalidades de violencias por razones de género, sobre todo conductas de hostigamiento y acoso sexual, y que hemos entendido que desde ahí empieza a repararse el agravio, desde esa forma colectiva de acompañar a una persona en situación de víctima y de creer en sus dichos, que pueden ser muy subjetivos, pero el, pero el sentir esa compañía, independientemente de que haya una queja y que haya que traducir esa, esa narración de la subjetividad del agravio a una queja, no, a una queja motivada, fundamentada, a tiempo, modo, lugar y todo lo que sabemos, independientemente de eso, el acompañamiento ya es una, ya es resarcir el daño, ya es, eh, a lo mejor no voy a decir reparar el daño en términos jurídicos, pero sí creo, que, sí creo que puede ser una forma de redimir, de redimir el agravio, el malestar, el este, el el el dolor este, eh, eh, y bueno, todo lo que subjetivamente pueda recibir una persona en situación de víctima. Y ya para terminar con esta parte de ponerles este, eh, el nuevo paradigma constitucional, hablaría de que, de que esta reforma maravillosa que sabemos que tardó años en, en pasar en la deliberación parlamentaria, sabemos que, que costó mucho trabajo y que probablemente encontró la coyuntura para poder tener la mayoría legislativa y ser aprobada. Bueno, quienes estuvieron cerca de esto cuentan el, el cómo fue el proceso complicado y sabemos que un amplio número de juristas, incluidos juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, de la UNAM, eh, lo que querían era que se acotara esta amplia reforma constitucional y que se acotara, eh, obviamente no en un ámbito de progresividad, sino de retrocesos. Y por eso es importante pues el litigio, los litigios que han llegado al, a nuestro tribunal constitucional y que han ido obligando a que, a que se vean casos concretos y a que, a que ese amplio espectro este, eh, que tome en cuenta el criterio de los derechos y no el de los instrumentos que los contienen, que creo que esto es una, una frase este, eh, instituyente de, de, de parte de lo que les quiero compartir, ¿sí? este, esta amplitud de espectro, pero, pero cómo cayó esto, estos soportes teóricos y epistemológicos, porque yo sostengo que sí, fue una, que sí ha sido de manera interdisciplinaria, una construcción de conocimiento episteme, epistemologías sí que combaten estructuras y paradigmas anquilosados y estoy hablando de los tres poderes, de los tres órdenes de gobierno, de las escuelas de derecho también, de, de grupo de docentes también que no han querido pues, ab abrirse a este amplio espectro de otras formas de convivencia y de y de vivir y de arreglos societales y, y de laicidad del Estado y de hacer nuestras los avances en la ciencia y la tecnología, por ejemplo, hablando de derechos reproductivos, este o de técnicas de reproducción asistida o de clonación y de de transporte de órganos y de todo esto que ha ido avanzando la ciencia también. Y por otro lado, en que la base sea ese principio pro persona, ¿no? Desde la filosofía de los derechos humanos eh, como, como paradigmas en devenir, ¿no? Eh, eh, eh, moviéndose todo el tiempo como rizoma, diría Sueli Rolnik, una, una filósofa este, brasileña que estuvo con algunos teóricos de la tradición europea, pero que hablan de rizoma. Desde ahí creo que lo podemos pensar es cómo estos soportes teóricos y epistemológicos este, entran, aterrizan en paradigmas que todavía están anquilosados, verticales, androcentrados y anacrónicos. Y creo que el Programa Universitario de Derechos Humanos puede ayudar mucho en el ámbito, sobre todo, de la Facultad de Derecho o en Ciencias Políticas. En, bueno, creo que en toda la institución. Eh, desde ahí puede ser una incidencia muy fructífera para poder ser una comunidad universitaria libre de discriminación, libre de exclusiones, libre de violencias este, eh, por razones de género eh, y, y, y todo lo que lo que el género nos, nos muestra y nos visibiliza de, de, de esta estructura desigual este, de esta estructura binaria, jerárquica, heterosexuada y asimétrica de género, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a ir entrando, ahora sí, en la propuesta de la performatividad para dar pie a que, a que la podamos discutir, pero creo que sí es importante pues, que, el, que les explique desde la parte teórica, desde, desde un filósofo que se llama, eh, se apellida Austin, y me estoy basando en una, en una obra de él, eh, que ya tiene eh, 40 años, ¿no? Cuatro décadas, que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Y este texto lo han retomado pues muchos, muchos y muchas filósofas de, de, postmodernas que han estado trabajando la, la, la fuerza performativa, la performatividad de género, pero también la fuerza performativa en todos los ámbitos y una fuerza performativa que no es ni buena ni mala, es decir, una fuerza performativa como instrumentación y como herramienta, sí y ahí eh, habría, que buscar una, a, habría que buscar el sentido de esa fuerza performativa, de esa potencia de devenir, podríamos decir, del discurso de los derechos humanos. Entonces, estamos hablando de prácticas realizativas, de realización de, de por realización se entiende una práctica una actividad que produce efectos y afecciones sí produce efectos en los cuerpos en la subjetividad en, en las relaciones pero también en la vida de las personas no y desde ahí podemos argumentar una vida digna de ser vivida o el buen vivir o la suma causa eh, como como lo, lo tratan algunos pensamientos de o algunas corrientes de las epistemologías del sur o del sur global o del pensamiento de colonial, creo que todo eso nos sirve para entender la, la la performatividad y y y y y Austin de lo que habla es que la performatividad es una categoría clave de la teoría de los actos de habla, de la filosofía del lenguaje, sí. Se refiere a la fuerza del lenguaje, por eso el, re, el lenguaje inclusivo y todo esto que se ha estado peleando nombrar para visibilizar, ¿no? Este, y para politizar, viene de aquí, de esa fuerza del lenguaje de proposición y sus efectos performativos, ¿no? Este, eh, y del decir sus efectos. Este, el, su fuerza del lenguaje de la proposición y del decir por la cual determinados efectos tienen lugar o se realizan en un contexto de reglas específicas y en la acción de una subjetividad correlativa, ¿sí? ¿Qué es esto? Implica efectos y como Austin lo trabaja, habla de lo, de lo locutivo, lo locutivo y lo perlocutivo, que tiene que ver con la retórica. Por eso hablaba yo de esa retórica que tenemos que hacer nuestra para la argumentación jurídica desde un discurso de derechos humanos, desde un enfoque de género que queremos poner en el centro. Entonces implica efectos locutivos en lo dicho y locutivos y perlocutivos en los efectos del decir en las afecciones del decir, del argumentar, y ya no digamos en ese argumentar para una iniciativa de ley, ¿no? El espíritu de la ley, ¿no? Ese, ese bien común, ese producir la vida como instancia común, como diría Silvia Gil, una, una filósofa joven española. Este, y bueno, Austin planteó también la inversión de esa fuerza al considerar, y estamos hablando de una fuerza performativa eh, al considerar que por llevar a cabo ciertas acciones de cierta manera y en un contexto determinado respetando ciertas normas o estándares se hace posible o se realizan efectos prácticos de significación cómo hacer para que el discurso de los derechos humanos tenga efectos de transformación y de otra significación en las personas sí en las personas que deben de sujetarse de esas formas que discriminan, que son clasistas, sexistas, racistas, que construyen discursos de odio y prácticas también, prácticas de daño, prácticas dañosas que, que, que agravian a las personas, ¿sí? Por eso es un pensamiento con fuerza epistémica y que tiene, que, que no nada más es una fuerza que resignifica y reconfigura, sino que politiza, ¿sí? Porque está porque es una fuerza que visibiliza, que nombra, que visibiliza, que describe, y que una vez que hace esto, politiza, ¿sí? Lo personal es político, por ejemplo, es uno de los lemas de los feminismos, y que nos ha ayudado a entender esta, esta fuerza performativa, porque implica diálogo, es decir, una episteme colectiva plural y en ese sentido se extiende al ámbito de lo social y a su fuerza de porvenir. ¿sí? A, a un derecho porvenir, podríamos decir, desde los paradigmas del discurso de los derechos humanos, de la filosofía de los derechos humanos en su integralidad e interdependencia y en su horizontalidad. De, de entenderlos todos iguales y juntos, ¿no? los derechos político-electorales, civiles, eh, los derechos sociales, sobre todo, económicos, eh, culturales y ambientales, y que tienen que ver con el trabajo de cuidado, con el trabajo de autocuidado y de cuidado, y de cuidado para sostener, para sostener la vida, la vida cotidiana, hay teóricas que están trabajando también sobre este trabajo de cuidados, sobre ese trabajo de reproducción de la vida, ¿sí? eh, eh, que, que realmente es, es lo que sostiene la producción capitalista, y bueno, se hay análisis como más marxistas, ¿no? pero, pero que tienen que ver con el trabajo de cuidado, y esta performatividad es una fuerza de realización, es una práctica realizativa, que lleva a la acción, a la práctica, no se queda solamente en lo teórico, sino que va a la práctica, a materializarse como la igualdad sustantiva de la que habla la Convención CEDAO, para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en específico de la ONU, y lleva a, a, a, a esa fuerza de realización, de materialización, de producción de efectos múltiples de significación, y de subjetivación, subjetividades emancipadas, libres, que puedan tener un proyecto de vida propio, sobre la experiencia de encarnar un cuerpo, un cuerpo sexuado o un cuerpo disidente de la, de la heteronorma. ¿Sí me explico? Desde ahí podemos argumentar también eh, la diversidad sexual y sobre todo es una experiencia que relaciona la subjetividad, las normas y hábitos, con los saberes y ofrece una constelación de vínculos. Y aquí a mí me lleva a pensar este, el hábitus del que habla Bourdieu por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con esto que les decía de la repetición, de cómo de sujetarnos de un ser que discrimina, ¿no? De, de, de, de una persona que es sexista, que discrimina, que excluye, para poder hacer un hábitus. Eh, en la repetición, en la conciencia de la filosofía o del discurso de los derechos humanos, ¿no? Que le haga, que le signifique, pero que también que entre hacia los afectos, por eso también es una fuerza no, no solo ética y política, sino también estética, y la performatividad es un aliciente para la genealogía, la cual opera una búsqueda de efectos prácticos materiales en ese proceso de invención, y estoy hablando de invención colectiva, de palabras y de significaciones, de vocabularios críticos, de formas de argumentar críticas que transformen, que busquen revolucionar, cambiar otro proyecto civilizatorio, no sé cómo, cómo podríamos nombrarlo. ¿Cómo podríamos nombrar esa fuerza epistémica, epistémico-política, esa fuerza performática transformadora de tácticas y técnicas singulares al conducirlas a otros propósitos, a buscar que nuestras sociedades sean menos excluyentes, sexistas, racistas, clasistas, este, eh, eh, que, que, que los cuerpos... Y hay cuerpos que no importan, cuerpos de desecho. Desde ahí podríamos hacer también un análisis eh, con algunas teóricas, este, no sé, eh, eh, como Butler, por ejemplo, que habla de cuerpos que importan y cuerpos que no importan. Ella ha venido a la UNAM, su última conferencia hace cuatro o cinco años la tituló Vulnerabilidad y Resistencia, y ella hablaba de la fuerza performativa de la de la desde de la vulnerabilidad y entendiendo la vulnerabilidad como una vulnera, vulnerabilización sociocultural de los cuerpos o de las personas o de las relaciones, ¿no? Y volviendo a cuando les decía, es que estamos hablando que los derechos humanos son para las minorías, para las diferencias, para este para las personas desaventajadas, este eh, para las personas eh, de, de la de la frontera o del o del o del margen para para la marginación no y esa fuerza performativa hace posible y abre la posibilidad de la realización de la producción de significación no de sentido si entendemos ello como dar una interpretación cerrada acabada eh, unívoca sino que aquí estamos hablando de una producción de significación heterónoma, múltiple, plural, como las diferencias, ¿sí? Este, eh, y sería pensar desde la diferencia, desde el derecho a la diferencia, ¿sí? Y, y sobre todo desde, desde, desde, desde la transformación de la experiencia en acontecimiento, que también esto lo trabaja mucho la, la filosofía, pero, pero la, la experiencia como acontecimiento todo el tiempo mutable o todo el tiempo en devenir o todo el tiempo en movimiento, podríamos decir, como dice Suelny Ronick en tránsito y en devenir todo el tiempo, ¿no? ¿Sí me explico? Y esta, estamos hablando de invención colectiva, de prácticas moleculares también que, que tenemos que hacer y que, que incidan en el imaginario simbólico de nuestras comunidades, empezando por la comunidad universitaria, porque tiene que dar lugar a lo nuevo y no estoy hablando a lo nuevo como un valor de la modernidad sino como, como lo alternativo como esa fuerza de alteridad sí que, que, que abre que abre a la esperanza podríamos decir también que hable al devenir y a las y, y sobre todo abre a las diferencias a, a, a, bajo sus innumerables fuerzas y a mí esto me lleva a pensar al principio pro persona. ¿No? Y si lo traemos al discurso jurídico, pues a las valoraciones que, que, que de las que habla el discurso jurídico, y bueno, este creo que ya me colgué mucho, pero, pero, de, pero de, lo que, de, de lo que se trata entonces es de alcanzar un ideal de justicia para todas las personas, desde el principio pro persona, justicia social e histórica, pero también que puedan ser justiciables y judicializables los derechos humanos, ¿sí?, y que esté fincado en una práctica singular de igualdad, porque sabemos que el principio de igualdad es una abstracción jurídica. Cómo lo bajamos a la vida cotidiana, cómo lo aterrizamos al al al devenir de lo humano. Sí, y también nos puede ayudar el pensar en la ciudadanía plena. Sí, personas sujetas de derechos de todos los derechos. Sí, en horizontal, como ya decía, y sobre todo que nos lleve a entender, pues, que en, en la democracia, como nuestra democracia, ¿no? Este, pues, se debe reconocer ese pluralismo y esa diversidad social que, que, que conforma sociedades como las nuestras, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya va a dar la una y no me acuerdo cuánto tiempo me dijiste, Rubén, pero a lo mejor hasta aquí había preparado desde, el, desde la desde la, el pensamiento de Ferrayoli, esta abstracción del principio de igualdad, el derecho a la no discriminación y el derecho a la diferencia, pero bueno, igual puede ser tema de otra charla en la que podamos volver a compartir, ya sea en la Facultad de Filosofía y Letras o acá con ustedes en el programa de Derechos Humanos, si nos dan chance de traer estas ideas para abonar a la discusión. Gracias. Muchas gracias, maestra Enríquez. La verdad es de que ha sido una extraordinaria plática que nos mueve a la reflexión y aceptamos esta última parte de su conferencia en términos de poder generar algún otro conversatorio en donde pueda compartir este conocimiento. No cabe duda de que, y estoy seguro que todas y todos compartimos esta pues estas serie de reflexiones que usted ha expresado, pero sobre todo la importancia de lo que usted ha expresado, la necesidad de una transformación de esa arrogancia en el discurso jurídico y aperturar cada vez más hacia la multidisciplinariedad. Sin duda alguna es un aspecto importante y relevante que debemos de tener, de tener presente. De igual forma, pues esto implica necesariamente que podamos... este Transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho eh, y ser modificado a partir de una perspectiva de derechos, a partir de un enfoque de género, a partir de la igualdad y no discriminación, a partir de un enfoque diferencial y especializado. Y sin duda alguna aterrizar esta importantísima reforma constitucional que ha sido verdaderamente grato cómo usted maneja los conceptos importantes establecidos solamente en el artículo primero de la Constitución General de la República. Primero, los derechos humanos de fuente internacional. Segundo, la interpretación conforme. Tercero, el principio pro persona. Cuarto, la necesidad de que todas, todas las autoridades del país puedan realizar un control de convencionalidad, desde luego difuso, porque el concentrado lo tienen las instancias interamericanas, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas, muchísimas gracias, en verdad, maestra, y si usted me lo permite, dejaría el uso de la voz al maestro Rubén Pérez, con la finalidad, estoy seguro, habrá algunas inquietudes, muy posiblemente, de quienes la hemos escuchado, y agradecerle en verdad muy cumplidamente por su extraordinaria, extraordinaria práctica, extraordinaria conferencia y esperamos muy pronto poderla volver a escuchar. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Rubén. Y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Ismael. Te lo aprecio mucho. Y bueno, y por supuesto... En primer lugar, reiterar nuestro agradecimiento a la maestra Lourdes Enríquez por haber aceptado la invitación a participar en estos conversatorios permanentes, en primer lugar, y segundo, por la extraordinaria plática eh, que hemos escuchado. Y bueno, justamente el objetivo de estos conversatorios es que veamos a los derechos humanos bajo una perspectiva eh, más, eh, digamos, más común que la bajemos de ese discurso académico elitista que de pronto tiene y que podamos plantearlo por así decirlo a pie de piso ¿no? que podemos verlo como algo tangible y en este sentido esta eh, propuesta de performatividad pues eh, eh, está muy acorde a esta a esta visión de los conversatorios la es un tema multidisciplinario no podemos dejarlo y en eso eh, hay una reiteración y reiteración de lo que usted señala y coincidencia total, el hecho de que no podemos dejarlo en manos de una sola escuela o disciplina, que sería derecho, tenemos que hacer que los derechos humanos, como esta visión tangible, esté en todas las disciplinas que nuestra universidad cultiva, y en todos los centros que nuestra universidad tiene. Entonces, tener en cuenta, muchas gracias, maestra, y yo preguntaría a, nuestra, a los compañeros, compañeras que nos acompañan. Tenemos en este momento alumnas y alumnos de licenciatura, de maestría y doctorado en la sala, que seguramente tendrán una gran cantidad de inquietudes para platicar con usted. Eh, eh, yo les preguntaría, ¿habría alguien que quisiera iniciar con esta eh, conversación con la maestra Enríquez. Eh, sí, maestro, si me permitiera, por favor. Sí, por favor, Alfredo. Sí, muchas gracias, eh, gracias de antemano maestra Lourdes Enríquez por su excelente ponencia. Eh, fíjese que así como dice el doctor Eslava, la verdad es que nos mueve a la reflexión y yo quisiera formularle cuatro preguntas ¿Esta complejidad eh, en la creación, en la estructuración del discurso no juega en contra de, de los derechos humanos? Sería la primera pregunta. Entendiendo obviamente que es muy importante eh, eh, estructurar eh, todo este andamiaje lógico, jurídico, filosófico, cultural, político, social, pero no juega en contra, esa es la primera. La segunda, ¿cada rama del conocimiento tiene sus propios patrones? Eh, en ese sentido, ¿podemos generar como una, una nueva técnica, una nueva teoría que involucrara todas las ramas del conocimiento y que fuera tan sencilla y tan asequible al propio tiempo para poderla bajar al ciudadano y ciudadana de a pie? La tercera, ¿qué pasa con los servidores públicos cuando necesariamente son un camino para judicializar? estos derechos que tienen, pues en este caso, las mujeres y que de pronto llegamos a la agencia del Ministerio Público o a la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos y no notamos esa sensibilidad necesaria para poder atender a cabalidad con todas las medidas, con todas las condiciones que amerita el ciudadano y la ciudadana. Y la última, si la teoría tradicional es androcéntrica, esta nueva postura de performatividad implicaría la construcción de mujeres y hombres en esta nueva postura o solamente y cargado quizás un poquito más al género femenino? Gracias, maestra. Gracias. Eh, ¿Voy contestando o, o cómo le hacemos, Rubén? Eh, es pues que sí, yo creo que dado el número de preguntas que hizo... Eh, Alfredo, creo que sería bueno desahogar esta parte y si gustas eh, vamos tomando otras con posterioridad. Bueno, pues gracias por, por tus preguntas, Alfredo. Nada más retomaría esto eh, que, que, que decían de la multidisciplinariedad. Creo que sí eh, debemos de, eh, pues de, eh, de de ser menos arrogantes quienes nos hemos formado en el discurso jurídico, ¿no? Este y, y, y sobre todo a eso nos están obligando estos nuevos paradigmas y estas nuevas generaciones también, ¿no? Creo, creo, que, creo que desde ahí sería importante, ¿no? Y lo vemos en, en grupos de estudiantes que ya reclaman a sus docentes que tengan una reflexión más eh, multidisciplinaria, pero más acorde a los cambios societales no y a otras formas de percibirse, y aquí retomaré otra vez estas ideas de, de cuerpo como territorio, ¿no? De, y, y, y de desmontar los binarios, los binarios desde hombre, mujer, público, privado, este, razón, emoción, ¿no? este Naturaleza, cultura, donde las mujeres y los, y los grupos inferiorizados o feminizados están de, esos, de, de ese lado de la naturaleza, ¿no? ¿Sí me explico? de lo pasivo, etcétera. Entonces, bueno, ya no es si queremos o no queremos. Yo creo que nos están empujando las nuevas generaciones y las personas que están entendiendo la urgencia de cambiar. Uh, y no digo nada más a nivel de la UNAM, sino a nivel del país y del mundo. ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, este muy, muy interesante las cuatro preguntas. Voy a tratar de darle respuesta y como les decía, pues esto es un debate, este, un diálogo, ¿no? estas son nada más ideas que yo ahora sí que aventé cuando Rubén me dijo que me invitaba, que le dije que sí, le dije, bueno, pero te atienes a las ideas que yo voy a llevar, que son para que las discutamos, ¿no? Y bueno, a Rubén, eh, este, pues yo le admiro mucho porque cuando estaba en la CNDH, la forma en que estudiaron los argumentos para armar una acción de inconstitucionalidad de la, de, en materia de derechos reproductivos, que bueno, no me dejarás mentir, Rubén, pero se pusieron a estudiar tú y tu equipo, ¿no? Se pusieron a aprender desde la multidisciplinariedad, la salud reproductiva y a, y a llenar de contenido argumentos de lo que ahora han nombrado algunas organizaciones justicia reproductiva, ¿no? Entonces yo creo que eso es un ejemplo de nutrirnos de otros argumentos y de entender la singularidad de las problemáticas de las personas concretas, ¿sí? Que sería, desde ahí quisiera este, eh, la segunda pregunta, ¿no? Cuando preguntabas, Alfredo, que si cada rama del conocimiento tiene sus patrones, yo ahí lo que te contestaría es que la forma en que tenemos que utilizar los vocabularios críticos, si sí, los vocabularios políticos para la deliberación, tanto social como política, eh, tenemos que utilizarlos, pero entendiendo las problemáticas de las personas concretas y sobre todo de cuestiones de desigualdad y de discriminación y de violencias que causan efectos dañinos en las personas, ¿no? en su salud mental, para empezar. Efectos y, y agravios muy complejos que nos llevan a ser eh, comunidades que discriminan, que excluyen. ¿sí? Y es desde ahí, desde donde tenemos que trabajar. Aparte, estamos trabajando desde el privilegio académico y desde una universidad autónoma, pública y laica que tiene una responsabilidad social con la comunidad, ¿no? con la sociedad mexicana, por decirlo de alguna forma, y que la UNAM es, es, es, pues es la punta de lanza que contagia a otras universidades públicas que están trabajando estas cuestiones, ¿no? Entonces, al, eh, respondería la primera de tus preguntas, donde dices que si esta complejidad del discurso eh, que yo propongo desde la fuerza performativa, no iría en contra de la argumentación de los derechos humanos, ¿no? Y creo que aquí la respuesta nos la da el, el, el paradigma de la reforma constitucional y el sacar eh, el control difuso, pero también el sacar el, el principio pro persona del ámbito de lo jurídico y llevarlo a la vida real. Por eso digo que tiene una fuerza performativa ético-política estética también, sí, una fuerza performativa de resignificación y de reconfiguración, como dice Austin, ¿no? Este este filósofo complejo, pero creo que si nos apropiamos de sus disquisiciones de hace cuatro décadas y las nutrimos con algunas corrientes de filosofía posmoderna y también de la filosofía de la transmodernidad, que no la acabo de entender muy bien, pero compañeros y compañeras del seminario Altería y Exclusiones del Colegio de Filosofía lo trabajan muy bien, que igual en algún momento podríamos invitarles este, para que nos ayuden a pensar ¿no? esta performatividad del discurso de los derechos humanos. Y por otro lado, eh, pues sí, tienes toda la razón en que cuando se judicializan o son justiciables los derechos humanos en esa horizontalidad, en esa interdependencia de la que hablábamos, este, quienes se están encargando de esa justiciabilidad, pues hay, tienen que entender, tienen que entender el paradigma de los derechos humanos, tienen que, que aprender un montón de cosas, por eso nos ha costado tanto trabajo el reaprender, no, porque quienes nos formamos hace cinco, cuatro, tres décadas, dos décadas, pues no teníamos esas, pues ese nuevo paradigma que hay que estudiarlo y que hay que apropiarnos del conocimiento, hay que digerirlo y hay que, hay que repetirlo para que sea un hábitus y llevarlo a nuestra vida cotidiana de familia, de pareja, de comunidad, en el aula en lo laboral, en el ámbito docente, porque sí es un conocimiento que nos mueve de lugar. Este paradigma nuevo, sí y estoy hablando del discurso, el enfoque de derechos humanos, pero también de lo que se ha llamado perspectiva de género, ahora en el marco del 8 de marzo, y por eso las nuevas leyes que también están cumpliendo apenas 15 años, que armonizan las convenciones internacionales, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, eh, que son leyes en resistencia, que son leyes en acción positiva o en acción afirmativa, como diría Marcela Lagarde, porque mandatan cambios a toda la legislación, de en salud, penal, civil, familiar, etc., ¿no? y que tienen presupuestos etiquetados para la capacitación y bueno, tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, que ya se reformó. Y bueno, ya no es si quieren o no sensibilizarse, ya es una obligación constitucional. Entonces, y que también nos toca a nosotros en nuestra Facultad de Derecho, en las investigaciones, en el ámbito de lo jurídico, entender todo esto, sobre todo en el proceso de, de enseñanza-aprendizaje, este, que, que tenemos que, que, que, que ir implementando y que el programa como el de ustedes creo que puede abonar muchísimo en, en Facultad de Derecho en Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Y la cuarta pregunta, este, eh, pues sí, el derecho, el derecho dirían algunas teóricas, la norma jurídica ni es neutra ni es asexuada, ¿no? Tiene implicaciones y efectos diferenciados en las mujeres y en los, en los grupos o en los cuerpos o en, o en los sujetos feminizados inferiorizados que se apartan de ese paradigma hegemónico universal que es un paradigma de lo humano masculino, ¿no? que también sería tema de otra charla. Entonces, eh, desde ahí, pues lo que se está buscando es la igualdad, la abstracción de la igualdad, el principio de igualdad, por eso la CEDAO habla de igualdad sustantiva que tiene que ver con igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a recursos y a recursos materiales e inmateriales, incluidos los afectos, las emociones y las afecciones, para lograr igualdad de resultados. Entonces, realmente lo que se está buscando es, es esa igualdad, dirían los feminismos de la igualdad, no pero no solo la igualdad de yures, sino la igualdad sustantiva, material en la vida diaria de las personas para llevarlas a un bienestar físico, emocional, social y de salud mental, en esa inclusión desde una fuerza de alteridad, que también sería otro tema, pero creo que nos puede ayudar a la reflexión, eh, más jurídica de, de, del discurso de los derechos humanos. No sé si, si te contesté tus cuatro complejas preguntas. Oh, claro que sí, maestra. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias, eh, compañero. Eh, bueno, y me va a permitir nuestra expositora que antes de continuar con eh, otras, algunas participaciones adicionales que tenemos ya registradas, el maestro Luis Río González Pérez, que ya está en nuestra sala de Zoom, quisiera eh, decir algunas palabras y saludarte. Eh, perdón, maestro González Pérez. Gracias, no no, no pretendo alterar eh, el orden, solamente saludar, agradecer y felicitar por lo que me ha comentado el y la maestra Sariñán eh, de la espléndida y excelente intervención de nuestra querida invitada, amiga Lourdes, eh, desde luego no tenía duda de ello, sé de su capacidad, de su profesionalismo, eh, ha sido activa eh, en el tema como eh, que ha expuesto, y me consta incluso la colaboración que ha tenido en temas tan importantes que tuve oportunidad, y que a través de Rubén Pérez, eh, logramos incidir en los criterios, lo digo así, con el apoyo de ella, eh, fundamental, en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, en temas eh, tan importantes como la autodeterminación de las eh, mujeres. Eh, mi gratitud, criado, eh, me disculpé, de, eh, me hubiera gustado hacer la presentación. Vengo de eh, un encuentro con las y los consejeros universitarios. El rector me encargó eh, un curso eh, que le denominamos de inducción a las y los consejeros. Eh, de temáticas muy importantes, y desde luego, déjenme decirles, no estuvo eh, ajeno que se abordara una temática como la que hoy se expuso. Eh, creo que quienes la, la están escuchando, la han escuchado, eh, no me dejarán mentir, eh, enriquece nuestro conocimiento, nuestra eh, cultura, y sobre todo, nos da la fuerza para seguir luchando por la defensa de estos derechos. Qué bueno que están presentes compañeras y compañeros de la clínica jurídica y solamente pues te mando un abrazo y mi agradecimiento eh, lourdes muy muy amable muy agradecido gracias luis raúl no pues la, la agradecida soy yo es un honor estar aquí y poder pues tener un espacio para que podamos debatir estas propuestas que como le decía rubén son una serie de ideas y de reflexiones colectivas de un seminario del Colegio de Filosofía, del Seminario Alteridad y Exclusiones, este de reflexión eh, crítica interdisciplinaria. no Entonces creo que pueden ayudar y, y, y como te dije alguna vez, me parece importantísimo la incidencia que puede tener el programa de derechos humanos en toda la institución y sobre todo el poderlo hacer de una manera pues sabiendo divulgar y difundir, creo que creo que hay que hacer campañas de difusión y bueno, estamos, estamos este para para apoyar y para ayudar, ¿no? Usted pues vamos a tomar la palabra y nos <risas> dejo continuar. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a pasó? ustedes. Muchas gracias, maestro González Pérez. Y bueno, eh, efectivamente, hay, hay muchas, pero muchas cosas que comentar y eh, tengo todavía tres eh, participaciones pendientes, maestra, si me permite. En primer lugar, eh, Merichel, eh, quisiera comentar con usted algo. Merichel, si ¿sí eres tan amable. Hola, buenas tardes. Soy Merichel Calderón Vargas, de aquí de Tijuana, Baja California. También soy parte del Seminario Alteridad y Exclusiones y estoy aquí de colada, pero muchas gracias por organizar <risa> esto. Eh, mi pregunta más bien es para ustedes como catedráticos, como, como dirigente de este programa de derechos humanos. Primero felicitarlo por invitar a la maestra Laura Enríquez, que eso ya le garantiza, pues, ahora sí que calidad, ¿no? Respecto a la reflexión y argumentación. Pero, por ejemplo, yo aquí, en, cuando entré a estudiar derecho, allá en el 98, me decían, ¿no? Un programa de desechos humanos, ¿qué es eso? ¿no? Y se burlaban de mí como si fuera algo... Que no tiene importancia ahora ya no hasta la, la misma directora de la facultad de derecho pues ella está especializada en derechos humanos eso antes no se hubiera visto entonces así como ustedes han logrado incidir en la importancia de los derechos humanos que creen que podemos hacer por ejemplo abogadas como la maestra Lourdes y yo para para poder convencer a más catedráticos precisamente hombres de que la perspectiva de género y la visión de derechos humanos no solamente es útil, sino que ahorita pues sería ilegal que no la cumplieran, ¿no? Pues la pregunta es para, más que nada para ustedes maestro. Y a ver si me puede ayudar. Claro que sí, con, con todo gusto. Perdón, maestra Lourdes Enrique, voy a robarle unos minutos del tiempo que, que, que tiene. Bueno, miren, efectivamente, tenemos todavía un gran reto. En el tema de entender los derechos humanos. Esta exposición del día de hoy lo dice muy claro. Eh, existe ya en el orden normativo una base muy importante que va que va de la constitución que se complementa con los tratados internacionales y luego todas las leyes que de ahí van emanando para la consolidación de los derechos humanos en de nuestro país. Eh, un dato a partir de la reforma constitucional de 2011 a que se refería nuestra eh, invitada, ha habido más de 50 decretos de reformas constitucionales. Y de esos eh, más de 50 decretos, 30 se refieren de manera específica a temas de derechos humanos y los demás de manera indirecta, pero 30 son derechos humanos. Entonces, si hemos tenido una respuesta legislativa muy fuerte a nivel federal, y luego eso lo trasladamos en los órdenes locales. También las legislaturas en los estados han hecho su trabajo correspondiente. Sin embargo, todavía tenemos una brecha importante entre lo que ocurre entre lo que dispone la norma jurídica y lo que el día a día está pasando en la realidad. Y esa brecha es un reto por el que tenemos que trabajar y luchar para conseguir que se vaya cortando y que en algún momento lleguen a tocarse y a hacerse uno solo. Eh, en las en las eh, conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer nos, nos ayudan a visibilizar de manera muy, pero muy, muy clara todavía eh, la existencia de problemas en materia de género, violencia de género, eh, falta de igualdad en oportunidades en todos los órdenes, eh, el social, el laboral. Tuvimos hace eh, algunas sesiones aquí en el seminario, por poner un caso, por poner un ejemplo, a una académica de la Facultad de Arquitectura, eh, la maestra Mariana Osorio, que vino a platicarnos acerca del, del problema que hay entre el espacio público y los derechos de las mujeres, por ejemplo que no está tampoco visible, visibilizado en su totalidad. En el conversatorio pasado tuvimos a la coordinadora de la carrera de medicina forense, de la que está en la Facultad de Medicina de la UNAM, hablándonos acerca de estas ciencias duras a las que se refería la maestra Enríquez y cómo están colaborando en la consolidación de los derechos humanos. Nuestra convicción de que tiene que ser un trabajo multidisciplinario, que en el cual todos vayamos convenciéndonos poco a poco, y que además esa convicción que tenemos nosotros como académicos, como profesores, en el trato cotidiano con alumnas y alumnos, lo podamos transmitir. Tenemos que ir creando y fortaleciendo esa cultura de derechos humanos. El programa universitario de derechos humanos nos da en ese sentido una oportunidad muy valiosa y en el caso específico de los conversatorios los queremos, queremos aprovechar esa oportunidad mostrando visiones multidisciplinarias. Le decía que tuvimos una académica de la Facultad de Arquitectura hablando de derechos humanos, no por ejemplo, y de feminismo. Tuvimos a una eh, coordinadora de una carrera dentro de la Facultad de Medicina. Nos hizo el honor ahora la maestra Enríquez de la Facultad de Filosofía y Letra y de varios programas universitarios de acompañarnos. Y estamos buscando esa visión para justamente mostrar cómo los derechos humanos son algo que está más allá del discurso que la constitución y los tratados establecen y que debemos tomando en, tomando la línea que nos ha marcado la maestra tenemos que avanzar hacia su performatividad yo le le pondría esto solamente sobre la mesa una gran cantidad de trabajo pendiente sin duda en la que todos tenemos que eh, traba, tenemos que participar pero tenemos que hacer que socialmente se vaya entendiendo y que socialmente se vuelva un término de uso común. Todavía tenemos muchos derechos en la aceptación del concepto de derechos humanos, pero más allá de la aceptación del concepto, en el ejercicio de los mismos, en el en el real cumplimiento de los mismos. Para allá tenemos que ir y bueno nosotros estamos con estas acciones avanzando y, y colaborando y buscando que se reproduzcan eh, dentro de todos los ámbitos universitarios. Bueno, pues muchas gracias por su pregunta. Eh, eh, le pediría entonces ahora a nuestra compañera Yetla por favor, si es tan amable. Hola, muy buenas tardes. Soy buenas doctor, tardes. Eh, soy estudiante de la Facultad de Derecho y estoy realizando un voluntariado en la clínica. Eh, a mí me gustaría preguntarle el impacto como mujer eh, que ha tenido para dar soluciones y promover la buena práctica de los derechos humanos. Ok, eh, contesto, ¿verdad? Sí, pues por Muchas favor. Gracias. gracias. Una por una, pues. <risa> muchas gracias, Planet. Sí, pues sí, es una, es una pregunta... Muy, muy importante porque creo que esto va aparejado eh, pues de esa apropiación del conocimiento, ¿no? De, de una apropiación congruente del discurso de los derechos humanos y del enfoque de género en la vida diaria y en, como dirían los griegos, en nuestra dianoya, en nuestro diálogo interno, ¿sí? Eh, y, y creo que ese es un proceso complejo viendo la, los procesos de subjetividad en la que hemos estado las personas inscritas en sociedades como la nuestra, sexista, clasista, machista, misógina, este, y, y que inferioriza ¿no? y que normaliza las violencias de las que hablaba el maestro Rubén, las violencias de todo tipo, ¿sí? los discursos de odio, la discriminación, ya no digamos la muerte violenta de mujeres, ¿no? la violencia feminicida, que de manera que a mí me gusta pensarlo como una invención jurídica quedó definida en una ley, una ley administrativa, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una ley administrativa, pero es una ley estratégica que mandata cambios a toda la legislación. ¿no? Yo desde ahí lo vería, esa invención jurídica de la violencia feminicida y de la figura de alerta de violencia de género también creo que es una invención de la creo que es, creo que viene de la imaginación jurídica, no este y la petición de alerta de violencia de género por violencia feminicida y por agravio comparado, que también nos lleva a ver mujeres mexicanas de primera y de segunda y de tercera, no? Y en eso. En eso, este, eh, eh, de ahí vino a parte de la argumentación, por ejemplo, de la acción de inconstitucionalidad de Veracruz, cuando hablaba de que en Veracruz era eh, el, el, el número de mujeres que morían, por ejemplo, en aborto inseguro y clandestino era altísimo y que teníamos que verlo como un problema de salud pública y no podían ser mujeres chilangas de primera y mujeres a, a 60 kilómetros de segunda y en Veracruz hasta de tercera, ¿no? Este, privadas de la libertad y no solo acusadas de abortos, sino de homicidio agravado en razón de parentesco, ¿no? O sea, para que veamos el absurdo y la crueldad de, de nuestra sociedad que permite eso, del Estado-Nación en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, pues sí, creo que... Creo que tiene que ver con con entender estos temas, apropiárnoslo y y hablar con el ejemplo y con la congruencia y todo el tiempo estarnos revisando, no ser estar siempre en la autocrítica. Y aquí volvería otra vez a la figura de la repetición, que como dice Butler, te vuelve a sujetar de esas formas de cosmovisión racistas, sexistas, clasistas. Y que tienes que estar todo el tiempo revisándote este, para poderte desujetar y crear un hábitus. No sé si esté bien nombrarlo así, pero creo que eso nos toca y sobre todo quienes estamos en el ámbito de la docencia, en la Facultad de Derecho. Y por otro lado, nada más abonando a lo que preguntaba Merichel, que bueno, me da mucho gusto que esté aquí, que yo la admiro mucho y ella me ha enseñado muchas cosas, desde el activismo, pero también desde la reflexión este, pues de mujeres jóvenes ¿no? y de mujeres fuertes que han estado siempre contracorriente en el ámbito académico, pero también en el ámbito del activismo. Y desde ahí yo creo que las universidades, todas las instituciones de educación superior, estamos en un doble anclaje, como diría Daniela Cerba, una socióloga de la UAM, de la Universidad de Morelos, ella dice que las universidades han construido epistemología de una manera este, de excelencia reconocida, y, y estoy hablando de las universidades mexicanas, pero que seguíamos permitiendo conductas totalmente sexistas, ¿no? normalizando prácticas de, sobre todo, de hostigamiento y acoso sexual, sin atenderlo, ¿no? este, eh, eh, escondiéndonos, ¿no? este, metiendo la la, la cabeza en la tierra para no ver eso, protegiendo esas conductas también. Y, y entonces, por un lado, la creación de conocimiento, pero por otro lado, que no permeaba, no permeaba las instituciones de educación superior. Y creo que ya llegamos a un punto con la toma de facultades en que no queda de otra más que actuar con el ejemplo y con la congruencia. Y con este, pero, pero con una congruencia bien argumentada e informada para poder divulgar y difundir estos temas y que, y que la comunidad universitaria los haga suyos, ¿no? No sé si me explico y si contesto a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Una última pregunta, si nos permites y que justamente me parece que enlaza muy bien con lo que acaba de señalar. Nos dice Fernanda Laurel que ella tiene problemas de conectividad en este momento y que no puede hacer la pregunta de manera directa, pero no la escribe. Y la pregunta es, ¿cuáles son los retos, desde tu punto de vista, que enfrenta la UNAM en temas de derechos humanos y género en este momento? Gracias. Pues mira, son retos tan enormes, gracias Fernanda por tu pregunta, tan enormes que sobre todo en el ámbito de la normalización de las violencias y la discriminación sexista, eh, como dirían algunas teóricas, eh, usando categorías desde la antropología, ¿no? desde un esquema heteropatriarcal o, o usando categorías filosóficas, ¿no? desde un esquema androcentrado, o falogocentrado, como dirían algunas teóricas europeas que conversaron con este filósofo que les nombré, con, con Derrida, este, que, que aparte él es el creador del método de la deconstrucción de textos. Por eso cuando hablamos de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, machista, homófoba, ese proceso de deconstrucción que también está montado en el hábitus, en, en, en ir tomando conciencia del privilegio y de, de la de la fuerza de la de la competencia este del anular al otro de, de sentirse propietario de las mujeres sobre todo como recurso no como recurso o mercantilizando los cuerpos o viendo los cuerpos como objeto etcétera no este ay perdón ya me ya me fui por otro lado pero bueno tiene que ver con con con esa deuda que tiene la UNAM con sus comunidades y que se fueron a toma, por lo menos en Filosofía y Letras, el principal problema era ese, el que la UNAM no estaba cumpliendo, bueno, y la Facultad de Filosofía y Letras no estaba cumpliendo con su, con su obligación constitucional, no de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las violencias y la discriminación. Entonces, creo que en esta deuda eh, que ha que ha ido solventando de alguna manera en estos últimos dos años con cambios estructurales que no podemos dejar de ver que son por la presión política de mujeres organizadas y de mujeres representadas de forma tripartita no nada más estudiantes profesoras y mujeres del ámbito este, eh, eh, administrativo y del funcionariado en esa representación tripartita que denunciaban normalización de abuso ¿no? de abuso en relaciones desiguales de poder, y sobre todo de conductas, por ejemplo, de hostigamiento sexual, que son, como diría quien era la abogada de la Facultad de Filosofía y Letras, Socorro a Damián, de oculta realización, donde cómo lo pruebas más que con los dichos de la persona en situación de víctima. ¿no? Entonces, el principio de creerle, de buena fe, de creer en los dichos, que pueden ser muy subjetivos en la afectación pero que hay que acompañar esa, esa narrativa de prácticas o de conductas que le dañaron. ¿no? A, eso, a eso me refería yo cuando hablaba de una de resarcir el, el agravio desde el acompañamiento, independientemente de que haya una sanción que lleve a reparar el daño y a medidas de no repetición. Este, y, y bueno, en ello se trabajó por la toma de las facultades, como deben saber, hay cambios legislativos en el estatuto universitario, ¿no? Ya la violencia de género es una falta grave, cosa que no estaba en el estatuto universitario. Eh, en el, el año pasado, en diciembre, salió unos lineamientos de taxatividad, porque en el artículo 98 se habla de proporcionalidad y taxatividad, y bueno, el principio de buena fe va aparejado con el principio de... De debido, de presunción de inocencia, de debido proceso, de confidencialidad, de, este, eh, de, de igualdad, ¿no? Pero también tiene que ver con un juzgar desde la perspectiva de género. Por eso es importantísimo que, que quienes atienden los casos conozcan el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que realmente el subsistema de oficinas jurídicas. No hacía caso de la perspectiva de género durante años a las capacitaciones que algunas les dábamos hasta que no salió publicado el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Empezaron a ver que sí iba en serio y que tenían que ponerse a estudiar tanto derechos humanos como perspectiva de género. no Entonces, bueno, no sé si te contesto, Fernanda, pero, este, pero la UNAM estaba en falta y está todavía hay mucho por hacer. Y ha dado pasos importantes de cambios estructurales y de una fuerza de performatividad para implementarlos este, en estos últimos dos años que, que pues, también hay que reconocer ¿no? estos cambios que han hecho eh, las autoridades universitarias, pero por la fuerza política de las movilizaciones de mujeres organizadas. Muchas gracias, maestra Enríquez. Y bueno, eh, con esta última intervención eh, daríamos por terminada la sesión del día de hoy, por supuesto, teniendo ya anotada la provocación de llevar, llevar a cabo otros encuentros para terminar de discutir muchos temas que se han quedado ahora en el tintero y que sin duda nos van a dar para más eh, horas y horas de reflexión, pero sobre todo de plantear acciones. Muchas gracias. A nombre del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, de su coordinador, el maestro Luis Raúl González Pérez, agradecemos mucho eh, el haber tenido el honor de, de contar con usted el día de hoy. Agradecer también a todas las personas que siguieron la transmisión vía las redes del Programa Universitario de Derechos Humanos y, por supuesto, a las compañeras, compañeros que nos acompañaron en la sala el día de hoy. Buenas tardes a todos, que terminen, que siga excelente su día. Hasta luego. No, pues Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar acá y nos vemos pronto. Muchas gracias.